Si el amor Tú me llenaste de el amor tú me llenaste de ilusión en tu cuerpo me refugié en los momentos que no estaba él, los doce días ¿Qué tal amigos? ¿Les gustó el video? No olviden suscribirse a nuestro canal, dejarnos en los comentarios qué canciones gustaría escuchar al estilo de grupo. ¡Nuevamente! Nos podrían ayudar mucho etiquetando a los teles para ver si puede realizar un dueto con ellos. Gracias y nos vemos dentro de tres semanas con otro nuevo cover con estilo nuevamente. ¡Saludos!